Hola, ¿qué tal creativo? Yo soy Hernando y este es un nuevo video de Creative ROLL Hoy sí, en este video vamos a hablar sobre... Hardem me ha tomado bastante tiempo porque, aunque no lo crean, he grabado este video exactamente como 3-4 veces en el día. De hoy estoy un poco agotado. Y es sobre un tema muy delicado llamado... Dejar de diseñar en Word. Así que, vamos a ello. Sé sí, que este tema a muchos diseñadores le molesta por el simple hecho de que eh, se supone que cotizaron un, un diseño o ciertas piezas gráficas al momento en que quedan con el cliente este cliente eh, es una persona que pues probablemente tiene una empresa ya está conformada o simplemente es un emprendedor pero uno cree uno cree de buena fe que estas personas tienen un archivo curva tienen un logo pero cuando nos topamos con la realidad Sí, nos encontramos de que eh, de fe revisamos el, el correo electrónico, eh, nos dicen que, bueno por lo menos no sé a ustedes, pero a mí me pasa de que eh, antes de abrir el correo me, me aparecen los archivos que, que el cliente manda, en este caso eh, si no es así pues te asusta un poco más o, o crees o tienes la esperanza de que abres el correo y te vas a encontrar con un archivo curva, pero no, es un archivo Word. O sea, Word. Esto es algo que, pues comúnmente pasa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los emprendedores no son diseñadores gráficos. Y esto es algo que todos tienen que tener claro. La mayoría no son diseñadores gráficos. Así que tienen que tener un poco de paciencia con estas personas que son emprendedoras y que necesitan un poquito de tu ayuda. No las dejes tiradas, no abandones este proyecto. Simplemente orientalas. Y si hacen este proceso, eh, te sale un trabajo adicional de que des crear una imagen corporativa o quién sabe, un, un proceso de branding, imagínate un proceso de branding, genial, genial, genial, genial, pero en este video vamos a tocarte un tema específico y es a ti emprendedor, hoy no me voy a enfocar en, en los diseñadores, voy a hablarte a ti emprendedor que no eres diseñador gráfico pero que quieres hacer tus propios diseños de logo, simplemente quieres hacerlo, que no cuentas con el presupuesto quieres hacer algo mucho más personal, que otras personas no metan manos en tu proyecto, pero lo quieres hacer. Así que vamos a tocar varios puntos si, si realmente quieres hacer este logo. Y si al final del video eh, te parece un poco más complejo esto y quieres eh, ya optar por un diseñador o por, o por una agencia de diseño, pues, eh, pues no es la idea, ¿ok? Bueno, sí es la idea, pero eh, no, en lo que se enfoca en este video no, no es la idea. Bueno, el primer motivo que tú tienes que saber es que antes de, de crear un logo, no te enfoques en un bendito programa. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes piensan y dicen lo siguiente No, es que yo no soy diseñador, así que no puedo tener los programas de diseño Son muy pesados, eh, no me arrancan y demás ¡Ay! Oh, puedo eh, trabajar en, en Paint No, no, o sea, no hagas esto porque Debes tener claro y es que este archivo que estamos creando Es decir, el branding, el logo de tu empresa, tu imagen visual Esto es algo que no solamente es para ti, es para tu público o sea, no te van a conocer a ti, van a conocer a tu empresa y tu empresa tiene que, que tener unos estándares de calidad Y todo esto pues va enfocado a lo que tú quieres hacer Tú sabes muy bien que una mala imagen pues eh, no vende y simplemente pues eh, puede restarte profesionalidad gracias a eso Así que pues vamos con eso Entonces vamos a empezar con lo más básico Las imágenes y los logos ¿Por qué te diferencio las imágenes y los logos? Porque la gente cree que el isotipo, es decir, la representación iconográfica de figura que se usa para un logo, eh, es una imagen o se le llama también logotipo. No, no es una imagen y tampoco se le llama logotipo. El nombre eh, ideal para este, este, este tipo de icono se le, pone, se le conoce como isotipo. ¿Por qué se le conoce como isotipo? Pues porque es una, una representación iconográfica pero de manera eh, eh, icónica, que no se usa el texto sino figuras o algo que, bueno, una figura representativa que no sea el logotipo. Los logotipos no son todas estas figuras que uno dice que son logos. ¿Vale? puedes decir logo, no hay ningún problema pero el problema está en que tú le lees logotipo a todo logotipo se le dice exactamente al logo que está compuesto por tipografía, solamente por tipografía, hay otros logos que están compuestos por tipografía y también están compuestos por isotipo a esta combinación de logotipo, y isotipo se le conoce como imagotipo ok, entonces ¿cuáles son los imagotipos? son los logos que eh, se pueden dividir tanto como logotipos como isotipos Un ejemplo claro de esto Es pues la, la marca Nike Que se puede dividir tanto el, La tipografía como la representación Iconográfica que es el El chulo que no me acuerdo Que eso también tiene un nombre pero realmente no No me acuerdo Bueno ya, ya empezamos esta clase de logotipos Ya creamos que esto es eh, Que es logo y que no lo es Entonces estamos hablando sobre las imágenes El segundo punto es, son las imágenes ¿Por qué estoy hablando sobre las imágenes? Pues sencillo las imágenes eh, son, o sea, se clasifican en, en, en tres niveles. Se eh, puede decir de esta forma: eh, imagen y iconicidad alta, que son las fotografías, imagen iconicidad baja, que sería, digo, Ica, imagen iconicidad media, que serían las ilustraciones. Iba, y las imágenes iconicidad baja son las imágenes compuestas por, ¿qué? por, por iconografía, es decir, por cualquier tipo de, de, de icono. Un ejemplo claro, vamos a ver si tengo algo en la mano. Okay, eh, pues hoy lo siento no sé si se logra ver bien pero eh, si ven esta imagen de, de esta cámara eh, bueno esta cámara está en una imagen de tipo de iconicidad media se puede utilizar para, para ciertos trabajos pero, pero no, lo es, no lo es ideal entonces mira otro ejemplo esta marca llamada castar lo ves aquí bueno esto es un logotipo ¿Vale? Un logotipo es una, es una representación iconográfica hecha solamente con tipografía Vamos a colocar esto por acá Y bueno, no tengo realmente una, una imagen iconográfica eh, de coincidencia baja Aunque de pronto sí Por ejemplo, eh, aquí la imagen de creatirol está compuesta tanto por isotipo y por logotipo El logotipo es exactamente eh, la palabra creatirol que está compuesta por tipografía y el isotipo es esta figura que está acá. Ahora, los logos se pueden representar también de manera, eh, los isotipos más que todo, se pueden representar con figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, la figura geométrica de Creatirol está compuesta por triángulos y por rectángulos, también por líneas. Está acá. Incluso el color azul significa algo, y el color blanco también significa algo. Uso este formato de color negro también significa algo. Todo esto está trabajado para un solo concepto. Ok, creo que me estoy enredando. Creo que te estoy enredando un poco la cabeza. Vamos a hablar entonces sobre las. Eh, ampliar un poquito o cerrar un poco las imágenes para que tengas un poco más claro. No utilices imágenes para los logotipos o para los logos. Llámale logos, Vamos a llamarle logo. Ok, porque es el nombre textual eh, para llamar a todo lo que corresponde a los logos. Son esos logos, no logotipos. Eh, no utilices imágenes con incondizadas alta, es decir, no utilices eh, fotografías. Tampoco utilices imágenes con incondizadas media. ¿Por qué no se puede utilizar esto? Sencilla razón. Cuando tú vas a, a, a digamos, a reducir el tamaño del logo, eh, digamos, 50 x 50, o lo vas a colocar eh, como logo para una página web, pues no se lee. Y ya cuando se hace muy pequeño, muy pequeño, no se logra identificar logo, mientras que si tú trabajas con iconicidad baja, sí que lo vas a lograr identificar, un ejemplo claro de esta iconicidad baja, que ya, ya les tengo el ejemplo, son los letreros de, de baños, eh, comúnmente eh, vemos una representación de manera geométrica del hombre y la mujer, es decir, el baño de hombre y el baño de la mujer eh, bueno, siguiendo con este con, con este eh, enseñanza muy muy muy rápida, vamos a saltar entonces por las imágenes JPG y las imágenes PNG. Tampoco utilices imágenes JPG y PNG Desecha el Word ¿Ok? Ejemplo claro, desecha el Word No utilices, para hacer logos No utilices el programa Word o Office ¿Por qué? Porque este programa única y exclusivamente Única y exclusivamente, escúchame Única y exclusivamente está programado O está diseñado para hacer texto Para colocar texto no para hacer logos puedes colocar imágenes ahí pero no es lo ideal lo ideal es que tú utilices este programa solamente para escribir te doy un ejemplo claro cuando eh, un novelista hace una novela lo puede hacer en cualquier programa de texto y cuando, esta, este, cuando este novelista ha terminado su proyecto lo lleva a una editorial, en la editorial hacen plantillas configuran, la, configuran eh, esta cantidad de páginas la compaginan incluso eh, empieza a enseñar lo que es la, la el diseño para esta novela o, o, o estos cuentos. Ok, entonces el programa Office of Word no está apto para diseñar. Supongamos que te hiciste eh, tu logo en, en Office o of Word, digamos que utilizaste figuras geométricas y no utilizaste las imágenes. ¿Cómo vas a dar? Cómo vas a poner a, a reproducir estas imágenes si, si lo que hace Word, por mucho es? transformar un texto en JPG o sea, realmente no te sirve además que le sale un cuadro blanco a eso esto, eso es un desastre así que no no no lo intentes tampoco hagas tus logos en en powerpoint he dicho powerpoint simplemente es un programa de visualización para eh, eh, no sé pdfs eh, creo que estoy diciendo disparate aquí eh, no sé para hacer alguna exposición con o no sé, con plantillas para, para, para, para posición, pongámoslo así, plantillas para exposición en este momento eh, diapositivas, diapositivas, para hacer diapositivas, pero no es para hacer logos, por favor, no, no lo hagas acá, ok, entonces vamos a buscarte un, un ejemplo un poco más más más cerrado, después de esto y hablamos sobre rápidamente por qué no utilizar, no hacer tus logos en Word, no utilizar imágenes, es decir, fotografías, no utilizar eh, tampoco PowerPoint, Paint no lo utilicen, no utilicen nada de estos programas porque no son ideales para hacer diseños y más para hacer logos. ¿Cuáles son los programas para utilizar logos? No es Photoshop. He visto muchos, eh, muchos incluso diseñadores novatos que están tan empíricos y, están, y también son diseñadores que están, eh, tra, eh, disculpa, están eh, en primero y en segundo semestre en la carrera de diseño. Y usan, no, o sea, no han pasado por programas vectoriales. y Usan Photoshop. Photoshop para hacer logos. He dicho, Photoshop no es un programa vectorial. ¿Por qué? Porque Photoshop trabaja para ediciones fotográficas. Un ejemplo raro de esto es decir, tú tienes una imagen, ¿cierto? Esta imagen no va a cambiar de tamaño. La puedes quizás reducir, pero en el momento que tú la reduces, pierde calidad. ¿Ok? Se le reduce en píxeles. No quiere decir que en momento en que tú la aumentes, le aumentes el tamaño a esta imagen, pues le vas a aumentar píxeles porque no ocurre, al contrario, no le puedes aumentar píxeles a algo que ya tiene predeterminados píxeles. Es decir, que en el momento en que tú estrias la imagen, lo que va, lo que estás haciendo es arandando esta cantidad de píxeles que ya tiene. Y en un momento indicado, ya lo que empiezas a ver ahí son, son como cuadritos en esta imagen. Estos son los píxeles que se han hecho demasiado grandes y ya lo pueden ver a simple vista. Así que Photoshop también. Pues, uh, Fuera, no utilice Photoshop. Y bueno, ya te he dicho que es exactamente qué no puedes hacer. Ahora te puedo decir exactamente qué sí puedes hacer. Antes de, de elegir la tipografía, asegúrate que esta tipografía sea una tipografía que puedes utilizar y que no sea una tipografía de paga. Por ejemplo, la helvética que comúnmente lo utilizan ya algunas, algunos emprendedores es una tipografía, sí es muy, muy, muy genial, muy rica, pero es una tipografía paga. Tienes que pagar los derechos para utilizar esta tipografía. Y más si lo vas a, si tienes un, un si la vas a utilizar única y exclusivamente para un logo, ya sea como acompañamiento o como logotipo. Así que ten en cuenta, ojo como dice la fuente helvética asegúrate de que la fuente tipográfica que estés utilizando sea una fuente eh, que puedes utilizar ¿Cómo verifico esto te vas a what the font what the font de pronto lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que ingreses aquí al link de what the font eh, eh, coloque la fuente tipográfica y verifique si es de pagar o si es gratuita, si es gratuita pues la puedes utilizar y si es de paga si la puedes utilizar pues después que hayas pagado por el uso de esta tipografía ok vamos al vamos a lo siguiente ya tienes la tipografía entonces te falta el color averigua exactamente qué color te puede servir para el proyecto que estás realizando por ejemplo ok se, se apagó la pantalla pero eh, okay, vamos, a poner, vamos a poner esto por acá eh, por ejemplo, el, el color blanco y el color cian que se está utilizando para crear tirol significado, significa tecnología, ¿ya? Entonces, pues, tienes que exactamente saber qué colores te pueden servir a ti para eh, el público que te está dirigiendo, ¿ok? Empezando por ahí, ojo con el blanco, ¿por qué te digo que ojo con el blanco te, y ojo con otros colores? ¿Por qué? Porque hay ciertos colores que en determinado parte del mundo pues cambian su concepto Un ejemplo claro es el blanco El blanco aquí en, en América significa paz, tranquilidad También en América del norte, América del sur Pero en, en el oriente países asiáticos significa luto y significa muerte Así que ojo con, con los colores también cuando lo vayas a aplicar Exactamente a qué público te estás dirigiendo Por eso siempre digo y siempre creo que esa es la frase más tuya que te estoy diciendo es ¿A qué público te diriges como fundamental? Eh, usa las figuras geométricas. Vamos a hablar un poco sobre las figuras geométricas. Eh, las figuras geométricas y las líneas tienen ciertos significados. Un ejemplo claro es el triángulo. El triángulo significa poder, pero dependiendo de la forma que estés utilizando el triángulo cambia su significado. Así que, pues tener a la mano es qué figuras geométricas, qué fuentes tipológicas vas a usar y el color. Estas son, digamos, esta trinidad es lo más importante al momento de crear una, o sea, un logo o un proceso de branding. Es que haya una, haya una buena combinación tanto de fuente tipográfica como eh, de figura geométrica y de color. ¿Okay? Ya después que hayas tenido esto, pues bocetea. No te lances enseguida para un programa. El programa no te va a hacer. Eh, tu logo, lo que, o sea, pero lo que tú sí vas a hacer es coger un lápiz y coger un cuaderno y empezar a bocetear Es lo mismo cuando empiezas a dibujar, no sé, cualquier caricatura y demás Pues los programas no te lo van a hacer, lo haces tú mismo desde la mano Ya después usas un programa vectorial como Illustrator o Corel Draw Para simplemente eh, digitalizar tu proyecto, solamente eso hay otras for formas de vectorizar, tanto con la figura geométrica, geométrica como la pluma. Eh, eh, si le das clic a, a la notificación que te estoy dejando aquí en la tarjetica, te va a pasar a un video donde te estoy enseñando a vectorizar, eh, a vectorizar con figuras geométricas en los Así que te puede servir ese video. Y ya para finalizar, al momento en que vas a, a exportar el archivo, no lo exporte en JPG ni en PNG ni tampoco en PSD. Lo que y tampoco en PDF. ¿Qué archivo te sirve para tus logos? El archivo EPS, el archivo curva. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué diseña, a qué diseñador vas a contratar si de te este diseñador eh, esté utilizando CorelDRAW Draw o está utilizando Illustrator. Así que lo más ideal es que tengas un archivo que se puede, que pueda sentir o, o que pueda ser amigable en estos programas como es el archivo EPS, ¿ok? ¿Cómo saco un archivo EPS en Illustrator? Pues le das archivo, guardar, guardar con, elige exactamente el nombre del archivo y el tipo de archivo no vas a guardarlo en AI, buscas la, la opción EPS y en creo que en, en CorelDRAW es, es seleccionar el archivo, darle exportar y exportar con el tipo de archivo EPS así que es así como tú puedes exportar tus archivos en Curva Uf, creo que he hablado demasiado rápido pero es porque tanta información que quiero decirte en fin eh, como último paso ya después de que no quizás no tengas el presupuesto porque estoy hablando exactamente en estos emprendedores que no tienen ese presupuesto pues fíjate lo que te esta información que te he dado quizás te puedas quizás no te puede servir bastante para, para realizar este este este proceso de crear una marca igual hay, me he volado muchos pasos, pero estoy, estoy hablando exactamente para, para crear tu logo. Tienes que exactamente tener en cuenta esa trinidad esa que te dije sobre el, el, la tipografía. Eh, verificar qué tipografía te puede servir. Aquí no, hemos, no tampoco nos hemos enfocado exactamente eh, sobre eh, la clásica teoría de tipografía que hay, porque son muchas y tú te has dado cuenta de eso si has investigado un poco eh, el color, exactamente el, el color qué tipo de color exactamente puede identificar a ese proyecto que, que está necesitando y por último eh, menos importante son las figuras geométricas si lo que vas a hacer es un isotipo o un imagotipo así que eh, para ese para ese, esa clase de, de, de logo llamémoslo así eh, tiene que tener en cuenta esa, esa trinidad lo más importante de esa trinidad es que cada uno se pueda complementar que le dé eh, fuerza a cada uno pero como te digo, o sea, si ya en dado casos, no tienes el presupuesto, eh, te parece un poco más complicado esto y lo necesitas así para allá, eh, de urgente, pues hay aplicaciones, te lo he dicho, hay aplicaciones eh, que te pueden sacar de apuro, pero no te solucionan el problema. ¿Por qué? Porque son aplicaciones no pensadas para solventar esa necesidad que estás diciendo o esa necesidad que tienes de hacer una marca. Pues esta aplicación no te da un estudio de mercadeo ni nada por el estilo. Lo que hacen son plantillas eh, de, de logos, no de logos, sino de, de, de, de vectores ya prediseñados para ti para muchas personas eh, de usarlos. Pero, ¿cuál es el problema de utilizar estas esta, esta aplicaciones? Es que el mismo logo que tú estás usando. Eh, 100, 500 o 1.000 personas también tienen ese mismo logo que, que te parece chulo y que no te costó exactamente eh, sino 5 minutos para, para realizarlo. No te estoy diciendo que no lo hagas. Estas aplicaciones están únicamente eh, pensadas para este público que necesita. O sea, no es tan importante, sí que sí debería ser importante eh, el logo, pero eh, están trabajando en otros proyectos. O sea, realmente. Están pensados exclusivamente para personas que apenas, apenas, apenas van a emprender. No para los que ya están emprendiendo, que ya tienen los recursos necesarios para, un, para, para una buena marca, para un, un buen proyecto. Uf, ¿Cuánto ha sido? que 20, 25 minutos que han sido demasiado largos, ¿cierto? No sé si... Eh, <ríe> he agradado todas todas estas preguntas o incógnitas que quizás tú tienes emprendedor, pero quiero quiero eh, en el día de hoy eh, sumarte a la campaña esta de no diseñar en Word, por favor, no diseñes en Word, tampoco diseñes en Pi y mucho menos diseñes en PowerPoint por lo que más quieras. Así que nada, si te gustó este video, te invito a que le des like y lo compartas, porque así como emprendedor tú buscarte este video, otros emprendedores de pronto y le podemos estar ayudando en eso, ¿ok? Escribe en la cajita de comentarios cualquier duda o sugerencia que te generó este video y, y si necesitas alguna asesoría, alguna consulta de cómo empezar un, un proyecto de emprendimiento pues te dejo también aquí en la, en la cajita de la descripción mi correo electrónico para que te puedas contactar conmigo y tener una conversación de tú a tú un poco más más tranquila. Yo soy Hernando y decirte que has visto un nuevo video de Creati Roll. subimos videos exactamente todos los domingos y si no son los domingos, son los lunes. Y decirte que una buena marca es aquella que puede contar historia. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima amigo, lucha por tu sueño.